Hola, voy a presentarles un nuevo video de cómo excluir dispositivos por medio de filtrado Mac. Vamos hacia nuestro navegador, lo cual vamos a escribir una elección IP, la cual nos va a llevar hacia la configuración del router, donde nos pide nombre de usuario y contraseña, lo cual la ingresamos para poder continuar vamos hacia la ventana de comandos escribimos ipconfig.alc donde nos va a arrojar nuestra dirección física la cual es esta que estamos subrayando Vamos hacia donde dice inalámbrica. Miraremos que en nuestra red instructores 15 aparezcamos ya conectados. donde vamos a editar nuestro filtro MAC. Podemos darnos cuenta. Que si habilitamos esta acción. Aparece permitido. Entonces ahora vamos a impedirlo. Y agregamos nuestra dirección MAC. A la tabla de direcciones. La cual es la misma que nos arrojó la ventana de comandos guardamos la configuración Vamos nuevamente a nuestra red. Instructores 15 podemos darnos cuenta que no es posible conectarse a esta red. Esto sucedió porque impedimos que se conectara a la red. Ahora volvemos a editar el filtrado MAC. Permitimos nuevamente. Y damos clic en guardar. Ahora verificamos que se logró conectar. De esta forma podemos hacer la configuración del filtrado MAC de una forma sencilla y rápida. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo capítulo de Configuración del Router Cisco.